¿Eres un miembro del Programa de Lealtad? Mira este video para aprender cómo redimir tu crédito para productos del Programa de Lealtad. Para más detalles sobre el Programa de Lealtad de For Life y para inscribirte, por favor, visita usspanish.forlife.com-lealtad. Primero, ingresa a tu cuenta en usspanish.forlife.com. El menú de mi cuenta mostrará el balance actual de tu cuenta, y los créditos para productos disponibles. Baja el cursor hasta que encuentres la descripción del programa de lealtad. Aquí encontrarás información acerca de tu nivel del programa de lealtad, órdenes programadas si calificaste para el producto de regalo del mes y podrás ver el crédito para productos disponible. El crédito para productos estará disponible 60 días después de que se envíe tu primera orden del programa de lealtad. ¿Estás listo para canjear tu crédito para productos por productos gratis? Haz clic en el botón Canjea. Escoge tus productos gratis. Haz clic en Canjear para continuar. Tu carrito de compras de la orden del programa de lealtad muestra los productos que has seleccionado. Haz clic en Enviar. La sección de descripción del programa de lealtad te mostrará el crédito para producto restante. Tu orden con los productos canjeados se enviará con tu próxima orden del programa de lealtad. Haz clic para revisar tu orden. ¿Deseas cancelar tu orden con los productos canjeados? Haz clic en el enlace Cancela tu orden. Todos los créditos para productos serán devueltos a tu cuenta. Si no usas todo tu crédito para productos disponible, podrás ver los puntos restantes aquí. ¿Quieres revisar tus órdenes anteriores realizadas con el crédito para productos? Haz clic en el enlace Órdenes Anteriores para ver tus compras realizadas. Gracias por inscribirte en el programa de lealtad de For life Disfruta de tus productos gratis, compártelos con tus amigos o véndelos para obtener más ganancias. Continúa recibiendo productos gratis y motiva a los miembros de tu equipo a hacer lo mismo.